hola bienvenidos en este video vamos a hablar de la función de demanda de qué dependen los cambios en las cantidades los cambios en la demanda y al final les dejo los vínculos a las fórmulas ejercicios y a la plantilla empecemos la función de demanda de un bien está compuesta por una constante menos la pendiente multiplicada por el precio se sabe que la cantidad demandada tiene una relación inversa al precio es decir que si el precio aumenta la cantidad demandada baja y eso lo vemos acá tenemos un precio de 60 la constante 180 menos la pendiente por 60 nos da una cantidad de 60 si nosotros disminuimos este precio observamos que la cantidad pasa a ser 100 cantidad 100 y acá tenemos lo que se denomina un cambio en la cantidad demandada ahora bien esto es así porque estamos dejando constantes, ceteris paribus, otros factores como el precio de otros bienes, el ingreso o los gustos y las preferencias. Estos factores pueden eventualmente en el tiempo cambiar. Supongamos que la renta pasa de 2.500 a 2.900. Acá se produce un desplazamiento de la curva o la recta de demanda hacia la derecha para el mismo precio la cantidad demandada que estaba en este punto en 100 pasó a ser de 120 esto es porque se desplazó la curva y se da lo que se llama un cambio en la demanda vamos a analizar también cómo cambia la demanda con otros factores supongamos que el precio de a pasa de 40 a 60 la curva se desplaza hacia la derecha la cantidad demandada de x es de 110. Analicemos esto. Si el precio de a subió, la cantidad de a bajó, por lógica, al tiempo que la cantidad de x subió. Entonces, acá lo, tenemos lo que se denomina una relación inversa de variables. La cantidad de a baja, la cantidad de x sube. Entonces, podemos decir que estos son bienes sustitutos x y a son bienes sustitutos. Vuelvo para atrás y vamos a comparar qué pasa con el precio de b. Fíjense que acá en la función el p es el precio de b es menos precio de b por 0,5. Si aumento el precio de b, la curva se desplaza hacia la izquierda, hacia abajo. La cantidad demandada de x baja a 90. Si el precio de b subió, la cantidad demandada de B bajó, pero también bajó la cantidad demandada de X. Entonces decimos que hay una relación directa de variables, por ende suponemos que estos bienes son complementarios. Cuando uno baja, el otro también baja en su cantidad y cuando uno sube, el otro también sube en su cantidad. La idea de este archivo interactivo es que ustedes Reemplacen estos valores y vean el comportamiento tanto en la cantidad demandada de X como en la gráfica y entiendan cuándo hay un cambio en la cantidad demandada, cuándo hay un cambio en la función de demanda y cómo afectan cada uno de estos factores. Espero que les haya gustado el video, espero sus consultas o comentarios. Los invito a descargar la plantilla en la tarjeta o en la descripción del video y nos vemos en la próxima.